¿Qué es la ciudad? Una enmarañada infraestructura que alberga historias. Historias que, misteriosas, enriquecen entre llanto y risa, de dolor y dicha, desde la insignificante hasta la más completa alma. El viento y su música atraviesan sus calles y con este, los ecos de ayer y mañana despiertan al nuevo día que comienza con el rocío y el lucero dando la nota alta. En una esquina suena un bandoneón y en otra más lejana, un piano. Allá lejos, un viejo hizo trinar una gaita, pues creía que estaba invitado. Una criatura entre la neblina hizo resonar una guitarra y a lo lejos le contestó un bajo. La música perfeccionaba su ensamble con el despertar de las ánimas citadinas, mientras la percusión marcaba el punto exacto en que las bocinas debían empezar su canto. Esta es solo una canción, la del alma. Ni la primera ni la última, solo una canción. La milonga que exalta una determinada historia, intensa como la historia de la tarde y la nocturna, especial, Especial con cada una de estas. Los violines hacen su presentación y su estridente lamento dice con bravo sentir que el rayo que puntea al andar de los transeúntes biológicos y mecánicos está siendo ya una inevitable verdad. Por momentos se produce una extraña calma, una sensación de quietud, de armonía. Un instante ínfimo en medio del caos de las perdidas palomas. Pero hay melancolía y subyace en la injusticia con el retumbar del tren que pasa y pasa de una estación a otra. ¡Ah! Y una vez más el viento con sus aromas de otoño en una ciudad que vibra despampanante intentando hallar la gloria que no pudo alcanzar en otras horas y así lo hará en cada etapa. Superar al anterior, un ciclo infinito, una rueda que no cesa en una ciudad que no duerme y presenta diferentes sintonías. El bandoneón suena fuerte de nuevo, tan solo para compasar el andar de aquellos seres que buscan, que resuenan con la vida y son fuertes como el león, pero sabios como la tortuga, rugen con la verdad del corazón y así se levanta otra historia. Otra canción, fuerte, penetrante, llena de esplendor. Con el sol hace rato sumado, una melodía particular quiso llenar los cafetines que llamaban al encuentro, a ese vínculo camarada entre una y otra alma. Una respuesta a ese ruido que aliena y separa y solo trae discordia. Las horas pasan y un nuevo acto habrá de suceder en la ciudad que se tiñe de naranja y azulado cuando una nueva banda comienza a afinar sus instrumentos. Pero la niebla de los cafetines es cálida y compañera. Contiene a todo ser que necesite una voz, un abrazo, un oído y una media luna.